Ve tú las damas primero. Maravillosa, jo. Bueno, da igual, no me calles porque no me voy a callar. Tú veo, me voy, bueno. Te troleo un poco. Eres un noob. Bueno, te pongo una más fácil y si pierdes te mato. Señorita, dime algo que no sepa. Por fin no Hola, me fallas. Señor Turner. ¡Soy yo, el señor Turner. <mail> ¡No, <sulfur algumas urbanidades> 여, jajajaja, ¡Nunca me vas a hacer CLIAR! Te voy a trolear y te voy a hacer que rompas la nueva computadora. Por favor, cállate de una vez, es que me cansas demasiado y debo concentrarme. He vuelto He vuelto a caer. Libera. Dale ahí, súbete o rompo el teclado. <risa> All right, Sube de una vez, XSD Así Muerde el de Vamos agua nadie es estúpida. Na es broma. Sobre de pistas, cambiando la salida. <risa>